¿Dieta o estilo de vida. Bueno a mí ya para empezar la palabra dieta yo es una palabra que, que aborrezco, <risas> no es que moleste pero es como porque yo cuando pienso en dieta y de hecho la gente cuando piensa en dieta piensan verduras pescado matarte a entrenar no hay resultado sufrir y esperar mucho tiempo para para lograr los, los resultados objetivos que quieres pero qué va qué va o sea todo lo contrario ya es lo que comentas tú o sea en mis redes sociales yo muestro lo que como cada día, que me como cantidades enormes, pero enormes de, de comida, y aún así pierdo peso, pierdo grasa, delgazo, o sea, de hecho, en las recetas que muestro yo, muestro los pasos, los macronutrientes, las cantidades, todo lo que utilizo para no engañar a nadie, por si hay gente que no se lo cree, y, y es eso, no, yo soy de los que, que opina y de hecho, a base de, de vivirlo por experiencia y por todo, eh, comer más, no hace que engordes más, no hace que no adelgaces, todo lo contrario, tú lo que tienes que buscar es poder saciarte y si es con comidas que te llenan un montón, o sea, te va a ayudar mucho más al objetivo que si comes eh, un filetito y un claro. trozo de pan. Entonces, tienes que jugar con las cantidades, con los alimentos y, y buscar eso, el saciarte y aún así perder peso, que es justo lo que enseño yo en, en mis recetas. Sí que es cierto que una persona, pues normal, por así decirlo, no va a comer lo mismo que yo, que mido casi dos metros, peso 90 kilos, llevo comidas muy, muy grandes. Pero y no dos horas todos los días. Claro, pero ajustadas para, claro. para mi perfil. Pero en todas las recetas siempre pongo cantidades para la gente, en las descripciones, los pasos, lo que hay. Y, y eso es cuestión de de aprender a, a comer, aprender a comer, que es lo que enseño yo. Eh, hablas de un estilo de vida. Vale, cuéntanos, ¿qué es, qué es eso del de estilo, de, de, estilo de vida que tú llevas? Yo el estilo de vida que promuevo es un estilo de vida saludable. La gente se piensa que cuando está, quiere bajar peso, quiere mejorar su estilo de vida, eh, tiene que pasarlo mal, tiene que sufrir, tiene que matarse a hacer ejercicio, a hacer ejercicio para nada. Yo eh, soy el primero que, que digo y que defiendo que la vida está para disfrutarlo, que tenemos que, que tenemos que divertirnos, disfrutar de la gente que tenemos, de la comida, del ocio, de lo que sea, eh, pero también tenemos que, que saber... Cómo, cómo organizarlo todo, porque no es lo mismo que tú un fin de semana te vayas con tus amigos por ahí, vayas a cenar, que el fin de semana te vayas a comer al Domino's, a la noche eh, te cenes una pizza, luego que te vayas de fiesta el domingo otra vez, entonces la clave está en saber compaginarlo todo, pero ya te digo que tanto lo que no es saludable como lo que sí que lo es, forma parte del, del estilo de vida. Puede estar en equilibrio, ¿no? Exacto. Uh -huh. Y creo que a veces también lo que nos falta es tomar conciencia de lo importante que es tener una buena nutrición o cuidarse. ¿Qué crees que nos falta? Pues yo creo que el principal problema a la hora de, de querer mejorar, querer cuidarse, yo no creo que es la motivación, yo creo que es la falta de constancia y paciencia. Yo creo que eso es, es el problema de mucha gente. Hay, la mayoría de personas, inclu, incluido yo, queremos resultados de un día para otro. Ahí está eso, la clave, yo creo. ¿no? Pero eso, eso lamentablemente no va así. De hecho, hay mucha gente en redes sociales que te dicen tomate este batido, tomate esta idea de cena y, y adelgazas 5 kilos o te vas a limpiar el vientre o jugo de tox, no sé qué. Yeah. Y yo lo veo, digo, pero de verdad, ¿qué, qué ganáis yeah. engañando a la gente? O sea, yeah. Y, y yo, yo de verdad, no, no sé qué tiene la gente, pero la falta de paciencia, de constancia, es el principal motivación que, va, que es el principal problema, ligado a la motivación. Porque si tú no tienes motivación, esa constancia, esa paciencia claro, no... Es es difícil, yo de hecho lo dije en un vídeo que hice hace poco, que entrenando todo lo que entreno, que tú lo sabes, que incluso lo ve a la gente comiendo sano y tal, mi cambio, estando bien, teniendo un físico tal, cuando estuve en mi mejor momento tardé, seis meses, seis meses en conseguirlo. O sea, hasta lo dijo Usain Bolt, que se preparó cuatro años, cuatro años de sufrimientos para correr nueve segundos. <risa> o sea, si eso, si eso la gente ya no lo entiende, claro. no, entonces es un proceso muy largo, las cosas de palacio van despacio y, y, y hay que entenderlo, y, y si tú haces las cosas bien, eres constante, tú vas a ver resultados y tu motivación va a aumentar un montón. Es caro comer saludable, ¿qué opinas? Sí, estamos hablando con el tema de, de la guerra, de la inflación, yo lo noté bastante, lo noté bastante, sobre todo ahora que no vivo con mis padres, que vivo solo. Eh, te das cuenta de lo que valen las cosas, lo que cuesta, lo que cuesta el comer, lo que cuesta, lo que cuesta hacer la compra, cocinar saludable, que no en todo, o sea, pero... Sí que es cierto que, que cueste unos filipinos, por ejemplo, un euro, y que cueste eh, unos espárragos tres euros, a mí es algo que no me parece normal. Entonces, a mí me da un poco de pena eso, y ojalá cambie la situación. Pero comer saludable, por lo general, no es caro. Por ejemplo, puedes acudir al arroz, a las legumbres, puedes acudir a los huevos, incluso con la proteína en polvo. O sea, siempre hay opciones, yo de hecho también lo, tengo, lo pongo en las redes sociales, alimentos baratos, eh, que tengan buen contenido de proteínas, de todo, que te pueda ayudar... Eh, para hacer tu dieta, porque ya te digo, lo de que es caro, lo de que cuesta, lo de que pasas hambre, son todo excusas, o sea, son todo excusas, y yo soy partidario de, de que no hay excusas. Si tú de verdad quieres adelgazar, quieres mejorar, quieres tal, vas a buscar los recursos para hacerlo. Mi tipo de cliente, eh, la edad, yo diría entre los 20-40 años más o menos, y son personas que quieren perder kilos, quieren perder esa grasilla que tienen los laterales extra, y sobre todo gente que quiere mejorar su salud. Su salud. Entonces yo, ese es mi, mi principal cliente, gente que quiere, quiere mejorar su salud, quiere habituarse al deporte, a la, a la nutrición saludable, gente que quiere aprender a comer. Y, y eso, gente que quiere cambiar su salud. Gente muy sedentaria, quieren decir, se acabó. No, quiero cambiar, quiero verme mejor. Quiero mirar al espejo y sonreír. O sea, es gente que, que necesita ese cambio en su vida. Pero sí que es cierto que trabajo con gente de todo tipo. Gente que quiere ganar masa muscular, que son muy delgados y necesitan ganar músculo. No solo por verse bien, sino por salud. O sea, trabajo con todo tipo de personas. Incluso con gente que tiene problemas de tiroides. Yo... Toda aquella persona que acude a mí, yo siempre trato de ayudarle y si no sé, intento derivarlo a una persona que sepa y que la pueda ayudar. Tú te apoyas en profesionales también para aconsejar. Yo mañana contrato tu servicio eh, y tú, tú desarrollas eh, mi servicio con un equipo. Sí. sí, claro, yo al fin y al cabo no, yo no soy nutricionista, no soy dietista todavía. Y me estoy formando, leo mucho, investigo siempre desde la ciencia y desde el conocimiento. Y, pero sí, los temas de, de nutrición, de dieta, de todo, los llevan profesionales que llevan mucho tiempo en el sector, que han trabajado con, con grandes profesionales también a su mismo tiempo. Y yo, eh, lo que sí, nunca, no hay nada que, que si yo no digo que pase, se, se desarrolle. Entonces yo trabajo con ellos, siempre lo valoramos juntos, pero siempre por los profesionales del sector. ¿Qué? Oye, te voy a decir que nos cuentes una receta fácil para cenar. ¿Una receta fácil para cenar? Pues mira, os voy a decir una. Que, que además me da un saludo para mi padre, que es una de sus favoritas. Es una idea súper rápida, súper sencilla y que cualquiera puede hacer y que está buenísima. Es, eh, yo le llamo el rap de Mati. Es simplemente, consiste en, en poner eh, dos huevos en una sartén, que se cocine un poquito, un minutito, hasta que no cuaje del todo, y le pones una tortilla, una tortilla por encima, tanto integral como normal, ¿Sí? lo que sea, y los tapas y cocinas otros dos minutitos más. Dicho esto, cuando ya haya cuajado, le das la vuelta y dentro le pones pues, lo que quieras, tomate, pimiento, cebolla, queso, pavo, los toppings al gusto, eh, le metes unas lonchitas de queso por encima, especias, lo cierras y en cinco minutos tienes la cena. Me está entrando el hambre. <risa>